¡Pregado perro! ¡Casi te atropello, coyote! ¡Lo que ¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos con GTA. Recordarán que les debo un gameplay. Pues hoy estamos para traérselo. Y quiero enseñarles el nuevo carro que acabo de conseguir hace como 4 minutos, 3 minutos. Está muy chulo. Y lo primero que vamos a hacer para empezar el gameplay no tonto. Bueno, va a ser esto. Ah, no salió como esperaba, pero al menos lo que os quiero decir es que... Toma! Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser cruzar una carretera a pie. Pero, dejen, más o menos, busco un lugar donde se pueda cruzar de manera... Arriesgada, extrema, super troll. Como por ejemplo así, y no me volteé. Eso es bueno No me volteé, no me volteé. A ver, nos venimos Estacionamos el coche Nos salimos del mugre auto Y... A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Puede es Bueno, ya estando aquí En el lugar indicado para cruzar la carretera ¡Pues lo vamos a hacer, padre. ¿eh? ¡Los astutos piensan que pasa. No ¿Qué le pasa, Inútil? Esto no te lo va a perdonar, hijo Esto no te lo va a perdonar, hijo no te lo voy a perdonar, no te lo voy a perdonar. ¿Eh? No te lo voy a perdonar, ven por acá. Ven por acá, ven por acá, ven <tose> acá. Sí, ya mejor si te la perdono. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vale, haciendo nuestro carro así, claro. Ahora sí, corre, corre, corre, como si hubiera ballena como si hubiera piezas de pañales para tu hija. Ay, genial. Y justo déjame pasar los carros. Pero bueno, tú sigue de regreso Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Corre. Corre. Corre, Corre, corre Corre, corre, hijo mío. corre. corre, corre. Al parecer no nos Corre, hecho nada. Corre corre corre corre. corre, corre. corre. corre. Corre, corre. Corre, corre. corre, toca la meta, toca la meta. Toca la meta. corre Corre, corre, corre. ¿Qué te pasa? ¿Estás, estás ciega hija mía, o qué? Nadie te pasa. Ah, con que no tienes respeto hacia los digas. Pues toma. Eso es lo que te gana. Ah. Bueno, esa fue la primera forma. Dejen oculto la derecha para que digan que no tengo armas. Esa fue la primera forma. Ahora la segunda forma va a ser agarrar nuestro nuevo carro irnos para arriba Ay, y que no arranque y que no arranque dios no es que vamos a tener que escapar de la poli no no, no no no no corre corre ahí viene la poli ahí viene la poli yo digo que nos vamos a tener que ir para abajo es que estos puntos no se mueven o sea, prácticamente lo que lo que lo que quiere la chatty de mi uh, es que le di una explicación de lo que le hice al señor y por qué, ¿no? Es lo que pues yo querría si fuera un policía, pero como no soy un... Policía... Pues mira, ¿qué es eso? Tal vez es nuestra oportunidad de domesticar a un perrito. Oye, perrito, ¿cómo te llamas? Oye, ¿te importa si hablo con tu dueña? Hola, oh, este me podría... Oye, ¿qué te pasa? Esa es mala educación. Este es de mala educación, ¡ven para acá! Te digo que era de mala educación ¡Ah! ¡El perro me come! ¡El perro me come! ¡No! Fatality. Me comió... Oh, me comió... Sí, yo tratando de ser buena persona educada y se echa a correr y en, pa en plan, el perro me come ...que La sociedad de hoy en día está peor, fregado perro. Casi te atropello, coyote. Lo que fueras, las dinosaurio! ¡Ah! dinosaurio! Un dinosaurio es una iguana gigante. Es una iguana gigante. ¡Ah! Toma, iguana gigante. A ver, enséñales de qué lado, como de, diría Fernan ahora mismo, enséñales de qué lado más que la iguana. Pero no, yo no quiero enseñarles de qué lado más cale sino yo me quiero ir a donde el perro. A donde está el perro. Ah, sí, tómela. No soy un fugo, no soy un prófugo, no soy un, un morro que se escapa. Dios mío. ¿dónde ponen eso? Corre como el viento, corre como el viento, tira el blanco. Ah, no, mira que corre como el viento. ¿Dónde está bien. Entonces por lo menos este. ¿Qué? Le pasó a mi llanta. Vamos a donde esa cosa. No sé qué rayo sea. ¡Ah! ¡No! ¡Atropella el chucho! ¡Chucho! ¡Chucho! Chucho despierta Chucho muerto Todo por culpa de la Shotti. Todo por culpa de la Shotti. Bueno ya que podemos hacer Chucho ya está muerto Y sí, yo también quiero pelear ¡Wow! Yo quiero ir yo quiero ir, yo quiero ir. Bueno. Ah, me quemo, tenemos un arma, tenemos dos armas. Bye bye, pececitos. ¡Guau! Wow, no me han dicho el casado. Ha puesto de fruta... bien. ¡No! Dios, Dios. Bueno, creo que hasta aquí acabaría el gameplay Para la próxima, si quieren ver cómo me vengo de la policía Den like, suscríbanse si me quieren seguir todos los días Bueno, nos vemos hasta el próximo video Bye bye